están bienvenidos a este nuevo vídeo el nuevo capítulo de pokémon omega red bienvenidos a esta serie que me encanta y vamos a continuar jugando desde, los, desde donde nos quedamos Ok un combate un flash link y ven que ya no están esos botones en la pantalla que les estor que estorban ahora porque estoy jugando con un mando okay. yo creo que lo vamos a matar es que Charmander no aprende ascuas Y con el siguiente lo matamos Es que hace con gruñido hace que, que me baje el ataque Ok, ya lo matamos Ok, ahora sí Vamos a la ciudad verde Vamos En este capítulo lo que, lo que quiero hacer es intentar cruzar el Bosque Verde Y conseguir la Pokédex Prima Ok, vamos a la tienda Ok Este me va a dar el correo del Profesor Oak Y regreso a Pueblo Paleta para dárselo Ok Creo que mejor me voy a teletransportar hacia Pueblo Paleta. Allá nos vemos. ¡Ah! Bien, chicos, ya estoy en Pueblo Paleta. Y ahora sí vamos a darle el correo al profesor Oak. Ok, vamos a dárselo. Sí, tengo tu correo. Ok. Ay, ah, viene Green Mejor pondré esto en cámara rápida Ok Bla, bla, bla Ok, vamos a ir a, esta, a una casita que hay aquí oculta Y aquí esta señora me va a dar caramelos raros a dar dos caramelos raros. Ok, muchas gracias por los caramelos raros. Están a dar nido, ¿vale? Estoy listo, ya, ya, ya. Ok, ya voy. Ahora sí vamos directo para Ciudad Verde y otra vez me voy a teletransportar. Allá nos vemos. Chicos, estaba de camino a Ciudad Verde y encontré esto y no sé qué hay, así que voy a ver cómo oh, es una cosa total. Ok, ahora sí, para Ciudad Verde. Ay. Creo que mejor me voy a quedar entrenando a mi Charmander. que okay, allá nos vemos. Ok, chicos, yo estoy en Ciudad Verde. Ahora sí vamos a un centro. Porque mi Charmander está muy débil. Aquí. Sí. Ahora sí vamos para Ciudad Verde. Así ah, primero voy a entrenar a mi Charmander. Eh, creo que lo daré fuera de cámara porque... Porque sí, bueno. Y eh, Así que... Haré un pequeño corte hasta tener a mi Charmander Más fuerte Ok chicos, mi Charmander es... Ay chuto Ok chicos, mi Charmander ya está a nivel 7 Así que vamos a cruzar aquí Este viejo me habla, pero mejor me lo voy a saltar Ok chicos, ya me salté lo del viejo viene aquí Y este señor quiere hacer un combate Vamos a matarlo Aunque no sé si nos va a ganar. Aunque si vamos directo al centro porque nos va. Porque en el, porque en el siguiente combate, porque sé que hay un siguiente combate. Nos van a matar. Si sí, es que no lo curamos, así que vamos al centro. Y vamos a regresar para luchar contra el siguiente. Este me va a regalar un sorúa así que. Gracias. Gracias por el sorúa ok. Y ahí está, Entei, ok. Bien, después fue. Así voy a guardar, guardar aquí, y voy a guardar. Ya. Ok, este voy a luchar con sus Pokémon tipo. Sus Pokémon que sean pájaro. Y vamos a seguir luchando y lo vamos a notar Y chicos, ya llegamos aquí al Bosque Verde. Llegamos al Bosque Verde y hasta aquí llega este episodio de Pokémon Omega Red. Creo que se hizo muy largo simplemente entrenando y luchando contra esos entrenadores. Así que no, no olviden suscribirse al canal y dejarle like a este video. Recuerden que estoy haciendo una colaboración con Abner, que y sus videos. Suscríbanse a su canal, denle like a este video, suscríbanse y adiós. The Empire